Buenas buenas, cómo andan? Espérenme un segundo que voy a acomodar bien la cámara. Como verán, díganme si se escucha bien, si se ve bien. Voy a acomodar un poco la cámara, a ver. ¿Dónde? Vale. Gratis. Ah. Ahí va bien. Se siento muy cerca, muy lejos. Y acá. Ahí va bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? La cámara creo que está bien, Sí, genial. Bueno, como verán, empezó diciembre. Eh, las épocas navideñas. Bachi hizo este barley espectacular. Espero que les guste. Eh, encima, Bachi lo empezó a hacer en la tarde. Y. Dijo, mira mirá esto. Y, le, y ponele, le puso estas lucecitas que yo tengo arriba. ¡Uh, genial! Y lo más. Lo hace este overlay con la, solo con las luces. Y dice, ¡mmm! Creo que le puedo agregar nieve. Y, y entonces empezó todo de nuevo. Agregó nieve. ¡Uh, creo que le puedo agregar esto! Y, y, y repitió este proceso un montón de veces hasta que quedó que, esta maravilla. Está buenísimo. Está re bueno. Eh, pero ven, tenemos nievecita de acá. acá en Argentina, por lo menos en Rosario, no. Eh, Perdemos luces de Navidad. Hay brillitos. El Chester tiene. Eh, por allá, el Chester tiene un. Sombrero de Navidad, muy lindo todo. Bien, bueno, bienvenidos al DM Responde 81, el primero de diciembre, de hecho. Eh, y vamos a... hay unos anuncios que, que vamos a hacer, así que si tienen preguntas... Ya vi un par de preguntas ahí, eh, pero no se preocupen, vamos a responder todo. Voy a empezar con los anuncios que son varios. Primero, queremos contarles para todas las personas que nos siguen en Anurem... Mañana no va a haber Nurem. Se va a pasar para la fecha al viernes. Eh, que vamos a jugar a las 9 de la noche. A partir de las 9 de la noche... Uy, tengo el cuadro de alerta gigante. Está ocupando toda la pantalla. Ahí va. Vamos a ubicarlo un poquito más donde... Ahí va. Aquí está también. Tutu, ahí va. Así que... Eh, la... Solo por este viernes la partida de Anuren va a ser el, a las 9 de la nueva noche y, y el viernes en vez del jueves. Espero que, que les guste. Y mañana vamos a, vamos a pasar el diferido de eh, Jardín de los Presentes, si no lo pudieron ver. Estuvo re buena la sesión, esperamos que les guste. Eh, bien, el domingo tuvimos la suerte de, con Lordi de participar en el carnaval rolero. Dimos una charla sobre. Eh, ...herramientas para agregar drama al rol y, y, y sobre cómo rolear personajes... ...la verdad estuvo buenísimo... Eh, ...la pasamos re bien, siempre charlando con el Lordi... Y, ...y lo vamos a subir, creo que ya está en la página de Carnaval En ...la nuestra va a estar en breve... Eh, ...también lo streameamos por acá, estuvo genial... Eh, ...y tengo que decir que Carnaval Rolero fue una gran, gran actividad... ...nosotros solo participamos ahí, pero pudimos ver cómo el, se el, desplegó... ...el abanico de actividades y mesas que había... Un montón de gente trabajando, un montón de, de, de creadores de contenido y de, de promotores, estuvo buenísimo. Ah, tu, tu, tu. Sí, seguimos con. Acá. Estamos haciendo una revisión de los últimos manuales de Daide. Creo que acabamos de terminar Talla o estamos por ahí. Y después eh... también hicimos Candle Kit, ahora se viene Van Richten. Ay, ese manual está buenísimo. Eh, y después vamos a continuar con Daide. un rato más. Uh, ¿Qué más? Ya que estamos en diciembre, se viene la parte del año en la que todo es caótico y súper difícil Y las agendas se chocan por todos lados eh, Así que, vamos a comentarles un poco Como ya creo que lo dijo Luciana recién ahí en el chat El martes 7 a las 9 Tenemos el, el último Taberna Responde del Año Vamos a estar eh, todos eh, Lu, Bachi, Max, Lord y yo Comiendo ahí, mientras charlamos y respondemos preguntas sobre, sobre lo que nos quieran hacer a cualquiera de la mesa. Así que esperamos que nos acompañen. ¿Y qué más? Eh, tu, tu, tu. Bueno, eso fue ahí. Y eh, queremos recordarle que cualquier donación que consigamos durante el mes de diciembre, sea cafecito eh, o por otro lado, si nos quieren hacer, vamos a... Así como hicimos la, la donación a la Fundación LGBT Argentina, esta vez vamos a decidir ayudar a la Fundación de Propatas, que es una protectora de animalitos que siempre, siempre está ayudando a un montón de gatitos, perritos, lo que sea que encuentren por ahí. Siempre eh, tratando de hacer que tengan eh, ups, el cuidado veterinario que requieren, la alimentación que requieren, y, y todo lo que necesitan esos animalitos, que son geniales. Así que eh, si los quieren ayudar, a nosotros, Genial, cualquier cosa que nos llegue se la vamos a dar. Y si no, pueden hacer directamente una donación a ellos. Que ahí Bachi pasó el link. Y... Esos son todos los anuncios. <ríe> Bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Vamos a arrancar la noche para cualquier persona que eh, haya llegado por primera vez acá. La idea de este stream es que me hagan preguntas sobre el juego de rol. Y yo las responda como pueda. De la mejor manera que pueda. Y... Eh, eh... Eso, es, en realidad es eso Es charlar sobre roles, me pueden hacer preguntas Para cualquier eh... Otra cosa que otra cosa que quiero a, a Hacer como anuncio, y ya hicimos el primer stream De Cre Creando Juegos de rol Ya está subido en, en nuestro canal de YouTube es... La idea de ese, de ese stream Es que todo el trabajo de la creación Se haga durante el stream eh, Y como primer Como primer episodio estuvo buenísimo pero Espero realmente que les haya gustado y que me acompañen en el próximo No sé si se escucha el micrófono, o ¿no? El, el 20, pero acá está Súper intenso Voy a decir que no se escucha Porque no se prendió esto. Ahí está Bien Vamos a ver las preguntas ¿Dónde estamos? No se escucha, gracias Gracias porque hace mucho, mucho calor acá <ríe> A ver. Esperen un segundito que vamos a, a, a acomodar las preguntas. Está. Está, Luciana, gracias. Producción ahí siempre ayudando. Acá está. Bien. La primera pregunta es de Adria y me gustó. Dice. Vuelvo a preguntar, ¿tendremos especial de me Responde número 100? <risa> eh, no voy a responder nada sin consultarle al resto del equipo, pero suena como un, un momento para celebrar, eso seguro. Así que eh, seguro algo, a, a, algo va a pasar. Gracias igual por estar atento. No me había ni dado ni cuenta que estamos en el 81 ya, y eso está más cerca del 100 que del 1. <risa> wow. Eh, fénix seguimos con Fénix. Señor Lion, tengo una duda... Señor, gracias. Tengo una duda con respecto al taller de creación de juegos, de rol. Y es cuando mencionó lo de setting, se refería a la ambientación que tiene el juego, ¿verdad? O sea, en su caso sería todo lo relacionado a Mad Max. Claro, la idea de establecer el setting es que... Muchos de estos juegos creados así, con, con, un, con un setting específico, con un mundo específico... Eh, es una de las razones es para ayudar a las mecánicas del juego. Entonces vos... Eh, como ya sabes dónde va a suceder Dónde va a suceder la mayoría de las historias de tu juego Te es más fácil crear mecánicas para eso Por ejemplo, si vos tenés Un mundo donde no existe la lluvia Y si crea, crear mecánicas Para, qué sé yo, para protegerte de las tormentas Por ahí no sirva tanto O, o deberías protegerte de las tormentas Que yo de arena o de yo, viento Entonces, esa es la idea De eh, eh, tenerlas las eh, el setting preparado. Para mí es mucho más fácil, por eso decidí ir por ese camino, porque con el setting voy a ir mucho más rápido. Crear un setting desde cero es, es otra complejidad diferente, que tal vez tome mucho más tiempo, y, y yo preferí no hacerlo. Pero es perfectamente válido también. Ten en cuenta que eso te va a ayudar a crear las mecánicas, así que trata de tener algo súper grande y súper potencial en forma de, en, en cuestión de... Que el setting te dé herramientas a vos para que eh, vos crees eh, mecánicas para los jugadores. Es, es así. <risa> por eso yo preferí un setting. Eh, el el elegí un setting. De hecho, elegí tres: está Mad Max, Pokémon y Gravity Falls. Si no me anda Mad Max, voy a cambiar a Pokémon y si no me anda ninguno de esos dos, iría a Gravity Falls. Y si no me anda Gravity Falls, no tengo ni idea, pero creo que vende uno. por más uno. ¿No se les antoja hacer reviews de los contenidos más populares de DM Guilds de, o de otras clases homebrew? es que Estuve pensando estos días algo así dije... Eh, está esta página, eh, la DM Guild, donde se, eh, la gente se sube, sube mucho contenido homebrew Y... Eh, hay cosas muy interesantes, hay muy locas Y, y venía pensando, eh, estaría bueno poder hacer algo así, tal vez revisarlo Porque... Algunas deben ser super graciosas porque van a estar hechas en joda, pero también eh, me imagino que, que si hay una muy copada le podemos ayudar podemos ayudar al creador mostrando, mostrando su, sus cosas. Así que suena genial. Eh, y nada, me lo recordaste así que lo voy a anotar. y Tal vez el año que viene. Ahora, esto seguro lo, lo voy a dejar planteado. Nuestro año ya está completo ya, digamos, ya sabemos todo lo que va a pasar hasta, hasta que termine el mes de diciembre Y nuestras vacaciones Así que para el año que viene puede ser una buena idea Gracias por recordarlo Así que lo vamos a ver Johnny Para esto lo tendré que guardar Ahí está Johnny, ¿Cuándo es el próximo de creación? La verdad que no lo sé <risa> Eh, porque, si no me equivoco, DM, eh, ya está medio completo. Diciembre. Aunque en realidad no estoy seguro del calendario. La producción por ahí me puede ayudar a responder esto porque no me acuerdo. Eh, no me acuerdo el, el, el calendario. Cuando, va, cuando Bachi, eh, imagino que es Bachi Bull, la que más, más presente tiene el calendario, nos avise, te aviso cuando es la próxima creación. Seguimos. Gordura eh, más uno. He estado haciendo y escribiendo nuevas mecánicas para quinta. ¿Cuáles son tus mecánicas, eh, handbook, que más repites en tus partidas? Para mí, una de las mecánicas que más me gusta es la de ventaja y desventaja. Suena muy simple, suena como lo, lo más básico de Day de Quinta, pero lo cierto es que es nuevo en Day de Quinta. Antes de Day de Quinta edición no existía la ventaja y la desventaja, como existe ahora. Entonces, había muchos cálculos. Y la ventaja y desventaja resuelve un montón de eso. Es lo que hace más amigable el juego, así que para mí es maravilloso. Eh, ventaja y desventaja, creo que para mí es la que más repito y la que más me interesa porque es una buena manera de, de incluir el... El contexto, eh, el contexto de, de dónde están los personajes, por ejemplo, tal vez están peleando puesta arriba o tirados en el piso y cosas por el estilo. Um, eso es lo, eso es lo, lo que más, más me gusta y, y lo que más me ayudó digamos, a, a continuar con Day de Quinta Edición. Nota: ¿hay que considerar un atuendo de verano para el Lion? <risa> <No sé. risa> Gracias. Gracias por tenerlo presente, <risa> eh, Vaquero. Una pregunta: Quiero sacar un one shot de Fate, pero he tenido dificultades para narrar historias en el mundo real. ¿Tienes algún consejo para ello? Y. Depende mucho qué tipo de historias quieras jugar. Cuando. Cuando cuando vos querés jugar en el, en el mundo real, ¿no? Eh, tenés que. Tenés que poner muchas cosas en el juego, digamos. Va a ser fantasía, en algún punto se va a romper eso del mundo real si vos introducís magia alguna, de, algún, de algún modo. Esto le pasa a la llamada de Tulo también. Muchas historias de llamada de Tulo empiezan con una simple investigación de algún lugar, porque algunas personas hicieron algo extraño y eh, de repente se destapa la olla y hay monstruos, aliens, dimensiones, y qué sé yo. Pero hasta ese punto es, eh, es una aventura en el mundo real con gravedad, luz, eh, las temperaturas que tenemos nosotros, etc. Así que mi recomendación es que sepas bien... El lugar donde, vas a, donde va, se va a llevar a cabo la aventura Porque tal vez te pueda <ríe> Gracias por la suscripción eh, Que eran Tal vez te pueda ayudar mucho el, Conocer el lugar eh, Hay muchas historias mucha, Muchas muchas cosas alrededor De los diferentes lugares Si querés hacer algo perdido en un pueblito en el medio del país que, que, En el que sea que vas a jugar Tal vez ese pueblito tenga algún detalle característico Que podés encontrar en alguna noticia Y te va a ayudar a, a hacerlo Por ejemplo Ahí, eh, yo intenté hacer una partida de Tulo hace mucho tiempo eh, de un pueblo en Buenos Aires que se, que se inundó completamente y quedó que después de que se inundó, <ríe> grande, área, eh, después de que se inundó el pueblo solo quedaron quedaron ruinas el lugar Está, eh, creo que hay una sola persona que vive ahí de ese pueblo porque todas las demás se fueron y eh, el, eh, uno de los edificios que, que más que, que, que mejor quedó Es una carnicería Y es re creepy, súper extraño el lugar No me acuerdo cómo se llama, pero es en Buenos Aires Así que estuve ahí investigando eh... Así que mi recomendación es esa Si vas a hacer algo en el mundo real Y en, en un lugar donde nadie conoce Le investiga un poquito en el lugar Capaz que encontrás algún detalle super extraño Que puedes usar Johnny. Si todo el proceso se hace en stream, ¿qué se puede subir al hilo de Discord y qué no? Eh, yo creo que el canal de Discord es más que nada para charlar, tal vez eh, preguntar alguna, algún detalle interesante sobre el... Imagino que estás preguntando sobre el stream de creación de juegos de eh, Tal vez hacer algún anuncio o intentar hacer algún aporte. Vi muchos comentarios también en el video eh, tirando buenas ideas, eso está genial. Y, y si no, tal vez hay gente que haya que quiera discutir sobre cómo es el stream. Eso también se acepta perfectamente. Tal vez alguien tenga alguna sugerencia o alguna crítica que, que nos puedan hacer. Y eso es, es, es, es, es... Te los agradezco muchísimo si lo hacen. Siempre está, está bueno dejar la puerta abierta para, para que nos ayuden a mejorar. Eh, también, también, digamos, si, te, si tienen alguna consulta o, o incluso crítica sobre el proceso mío de creación de... de de Juegos de rol, también pueden hacerla por ahí eh, lo, lo, lo que espero de ese stream Es que el año que viene va a estar Sumamente activo, porque No lo voy a dejar de hacer hasta no tener un juego Dentro de todo viable Que lo pueda probar una sesión y diga Esto estuvo bueno, me gusta cómo estuvo Creo que es una buena base para tener algo Y... Mm, grande, un Grande, gracias por regalar la suscripción A Luciano <risa> eh, eh... ¿Dónde estaba? Así que sí, ahí pueden subir cosas. Si tienen material, si tienen escenas, lo que quieran pueden subirlo por ahí. Cordura más uno. A tu consideración. Todo en el mundo debe estar balanceado para los jugadores. ¿Cómo será el comportamiento de criaturas humanoides que estén por encima del promedio que no sea la obvia actitud pedante? Para mí no... No todo tiene que estar balanceado para los jugadores hay, hay cosas que simplemente, digamos, van a ser más difíciles O, o más complicadas, o incluso mortales Por eso están la, las dificultades en los combates, por ejemplo, en Neide. Eh, y eso también genera una sensación de, de límites eh, O, o de, de reconsiderar el lugar al que están yendo Muchas veces pasa que, que si todo está balanceado para los jugadores Cada vez que ellos avanzan, avanzan Y siguen para adelante, y siguen para adelante si vos hay algo que le, que le demostrás que no se puede, tienen que buscar la manera de sortear ese obstáculo, ir por otro lado, o eh, conseguir el, suficientemente poder, el suficiente poder para atravesarlo a la fuerza, o, o la llave correcta para, para abrir esa puerta. Así que para mí no, no tiene que estar todo balanceado por los jugadores. Eh, eh, eso es medio... Para mí, en algún punto los jugadores te van a agradecer que no todo sea para ellos. Y... En cuanto al comportamiento de alguien que está por encima del promedio, y. Eh, qué sé yo. Eh, eso ya es más como creas esa raza. Si, no, no. Si hay una clara superiori superioridad en algún aspecto o, o en varios. ¿qué sé yo. No, no hay ninguna razón para que esas personas no, no sean humildes también. Vos, esa actitud la vas a decir vos sobre ellos, digamos. Por más eh, podés tener la persona, incluso una persona que... Hablemos de poder social, una persona que tiene la capacidad de decidir quién vive y quién muere Y quién come y quién no come, tipo un rey es, Ese rey puede ser, puede tener cualquier tipo de actitud hacia los demás Y va a estar por encima de ellos todo el tiempo Porque dinero, tiene ejército, tiene una corte, tiene un castillo, etc. Entonces ese rey puede ser como, como a vos te parezca Ah, ¿no, no hay musiquita? Ahí ponemos musiquita. Segundito. Eh, acá está. Entonces de eso se trata. Vos, vos elegís. El, ahí está la musiquita. Vos deberías elegir cómo son estas personas. De hecho, por ejemplo. Eh, por decir algo. Supongamos que. Eh, los semiorcos. Los enanos son los que más constitución tienen. Por decir algo. Y. Eh, están atravesando un lugar con mucho mucho que hace mucho frío, pero los enanos ellos no se enferman. El resto se enferma. El enano puede no, no tiene ninguna razón para eh, para ser pedante con los demás por no enfermarse. Es simplemente más resistente a eso. Así que es como vos lo quieras llevar. No hace falta ser pedante. Puede tener un abanico de actitudes y listo. Mosquitos. <risas> no. Eh... Bueno, Bachi me dijo que ponga musiquita eh, No sé si hay mosquitos A mí no me pican los mosquitos hay una, una bendición que tuve toda mi vida Así que <risa> No lo sé <risa> ¿Tú, ¿Dónde estamos? Puesito. Para nueva gentusa o gente lechuza Se reviva la duda Cambia mucho cuando alguien puede volar desde nivel 1 en la party ¿Es mucho lo que hay que ajustar o no es para tanto? Eh... El, el problema real de... Eh, esto es algo que charlamos de hecho durante la semana con Lume, me parece. Es que cuando vos tenés a alguien volando, el combate pasa a ser tridimensional. A diferencia de las dos dimensiones que ofrece el terreno plano, por ejemplo. Eh, y cuando el combate se vuelve tridimensional... Realmente no cambia mucho. Lo que sí tenés que tener en cuenta mucho más son las, las coberturas... O eh, los ataques de oportunidad, porque... La persona pasa volando con, sobre, por sobre su objetivo y le pega o no le pega, cosas por el estilo Realmente para mí no cambia tanto en el combate Lo que sí cambia mucho es eh, fuera de combate Porque de repente tienen acceso al cielo Y ahí sí puede haber otras cosas Por ejemplo, están, si es una campaña de exploración, ellos siempre van a ver mucho más lejos Eso es lo que tenés que tener en cuenta Pero en el momento que se meten en un dungeon y es abajo de la tierra Volar no sirve para nada De hecho, tal vez las alas sean un estorbo eh, Así que no hay real, real complicación Yo no le veo mucha eh, Va a costar un poco hacer eh, eh, Que te acostumbres al combate Con esto de, de volar Si sí, sí, es algo que vos no estás acostumbrado a dirigir Y tenés un jugador que, que de repente vuela se siente raro al principio Porque generalmente es algo que los, los personajes consiguen text Nivel 6 y 7, por ahí eh, y Si vuelas desde el nivel 1 cambia Pero también tenés que tener en cuenta Que si le pegan un flechazo y queda inconsciente A nivel 1 Va a tener daño de caída eh, Y eso puede ser mucho más peligroso digamos Que un flechazo en el piso Así que, va por ahí Vamos por acá. Brandelbert, Se me ocurrió la trampa ideal para mis jugadores. <ríe> Mientras la parte duerme tranquilamente en la posada, son atacados por violentos mosquitos. Para contrarrestar el ataque, la posadera decide colocar una espiral de red dentro de la habitación. ¿Cuánto daño por veneno deberían sufrir los personajes al inhalar los nefastos vapores insecticidas? Por cierto, la espiral no mata a los mosquitos. <ríe> daño por veneno. Yo les haría tirar una, hacer una tirada de constitución. Para resistir eh, para eh, y si, si, si realmente es peso, yo les haría tirar constitución para no respirar eso y aguantar la respiración. Después usaría la, las reglas de, de. de sofocación o de. de esas que vas. Eh, podés aguantar la respiración hasta tanto tiempo ahí. Y llegado el momento, si alguno respira eso. Eh, yo creo que si es la primera el, La primera ronda haría un de 4 Y después tal vez iría escalándolo Mientras más respiren eso Más daño le hace O, o, o iría tipo 2 de 4 Y así, así, así Pero va a depender de, de cuánto respiren ellos No cuánto tiempo está el coso Eso es fácil de llevar Si tenés poca gente. <ríe> Fénix Pero si el C tiene escogido Tiene demasiadas... Cosas como tomar de mecánicos. Ah, co eh, seguimos con el Creación de juego de rol Pero si el 7 que vos elegís tiene demasiadas cosas como para elegir eh, Eso no es ningún problema Porque Si vos estás creando el juego desde cero Lo primero que necesitas es Un boceto del juego Algo que funcione Todo lo demás, todo lo que no aporte A esa versión inicial Te ignora Vos necesitás, Lo primero que necesitas hacer es crear algo que funcione, tener lo mínimo indispensable para que puedas jugar rol, tener un sistema de combate, un sistema de salud, tal vez algo de exploración y algo social y alguna que otra cosa más, y todo lo demás se ignora, todo lo demás se ignora, no importa que en tu mundo haya qué sé yo, tormentas de meteoritos en el norte, falta mucho para que vos te pongas a pensar en las mecánicas de cómo sobrevivir la tormenta de meteoritos, porque primero tenés que saber cómo los jugadores se relacionan con el mundo. ¿Qué pasa si se encuentran un árbol? ¿Qué pasa si se encuentran piedras? Eh, ¿Qué comen y cosas por el estilo? Entonces, lo bueno del setting, como dije, es que te tiene que ser potencialmente bueno. Potencialmente vas a tener eh, en algún momento la, la, la lluvia de meteoritos. Bárbaro. Cuando llegues y cuando llegues a ese momento, eh, a decir, ahora sí necesito reglas para esta lluvia. Bueno, ahí las creas. No hace falta que lo hagas de principio. Si se te ocurre algo algo, mientras, sobre la ayuda de esto, mientras vos estás desarrollando el otro, lo dejás como una nota en un comentario y en el documento y cuando lo necesites lo volvés a revisar. Pero hasta ese momento, eh, primero hay que hacer la base. Vaquero. Si te dieran la oportunidad de ser DM de cuatro actores latinos de tu elección. En un programa de televisión, para un one shot, ¿qué actores elegirías y qué sistema usarías? Me encanta esta pregunta. Me encanta. Creo que mi primera opción sería Diego Peretti. Eh, me encanta esta pregunta. Diego Peretti. No conozco muchos actores eh, fuera de Argentina. Eso, eso es verdad. Eh, Diego Peretti seguro. Erika Rivas. Sería la, la, la, la, la, la opción inmediata. No, no, creo que primero estaría Erika Rivas y después Diego, eh, Diego Peretti. Eh, wow eh, qué, buena, ¡Qué buena pregunta! Me, me encantó esa pregunta, a ver. Erika Rivas, Diego Peretti. Eh, ¿Qué más puede ser? El tema es que, claro, yo estoy medio limitado porque no conozco mucho, pero bueno... Eh, hay... Hay un montón de actores de voz mexicanos, que son los grandes y nos acompañaron durante toda nuestra infancia Acá eh, la producción me está ayudando Franchela, sí eh, No vi muchas cosas de él de cuando actúa de en serio Pero Luciana me, me dijo que cuando actúa en serio, es un grande Así que... Eh, dale, vamos por ahí Y... Eh, ¿Qué más? ¿A quién? A ver, déjame buscar. Porque estoy seguro que conozco. Hay uno. Hay un, un tipo que me cae muy bien eh, de la Serna. Eh, Rodrigo de la Serna también. Creo que con esos cuatro puede ser. Tal vez. Déjame, déjame. Revisar un poquito. Ay, esta actriz, ¿cómo se llama? Siempre hace cosas tristes, o la recuerdo de cosas tristes eh... Bueno, no me sale Pero bueno, eh, serían esos cuatro Vamos a decir esos cuatro, pero no, porque no quiero hacer trampa y buscar otros Pero Erika Rivas, Diego Peretti, eh, Franchelli de la Serna eh... Vamos por ahí Y eh, qué sistema elegiría Yo creo que sería algo bien simple, tipo ratas en las paredes o, o incluso algún sistema de una hoja para no complicarla mucho y, y cuando lo que, esto es algo que yo imagino cuando vos jugás con gente así que ya está acostumbrada al eh, espectáculo lo, lo que más necesitas hacer es que ellos muestren lo que saben hacer entonces para mí es importante elegir un sistema que no los interrumpa que les dé cosas para trabajar um, entonces yo iría por ese lado. Por ejemplo, no elegiría de ID, es demasiado, perderíamos mucho tiempo explicando, lo que sea, eh, la hoja, etcétera, no. Así que vamos con algo que tira un par de dados y yo te digo que pasa y vos reaccionás. Algo así. Pero me gustó esa pregunta, muy linda. Bran, estuve leyendo el manual de Shadowrun. ¿Cuando se habla de penalización en las tiradas, es que se tiran menos dados o es que el límite de hits es menor? Uf, Bran. A me leer eh, las penalizaciones porque Shadowrun es un sistema al cual visité hace mucho tiempo. Vamos a, a ver rápidamente. Shadowrun es un sistema maravilloso, para cualquiera que no lo conoce, eh, en un mundo medio distópico, futurista, donde las corporaciones gobiernan el mundo y son todas redes diferentes y todo re oscuros. entonces también tenés fantasía medieval mezclada con futurismo eh, así que tenés enanos, hackers o semi eh, soldados espaciales, bueno, soldados, eh, cosas por el estilo Mm, tu, tu, tu, tu. Estoy casi seguro que se refiere a menos dados, Fran, pero no te quiero mentir. Eh, porque es... Eh, encima yo lo leí en inglés. Son dados de penalización, así que si no me equivoco son da menos dados a las tiradas. Eh, pero no te quiero mentir. Eh, Tony. De la túnica, ¿de qué material es? Esto, si no me equivoco, ¿es nylon? No estoy seguro Nunca lo supe Nunca lo supe, porque lo, cuando las creamos Decidimos un modelo, que nos costó un montón Hasta encontrar una que no... Que, pues son hay cinco túnicas de, de colores eh, Decidimos una de cada uno Y después... Eh, eh, de dos, dos materiales Este y este Y no sé qué es ninguno Imagino que es nylon porque no puedo, morir, no puedo parar de morirme de calor Gordura más uno. ¿Has planeado regresar o meter a alguien nuevo a dar talleres de crafting? Al igual que tuvimos el taller de música, si es que no me andan confundido. Tenemos... Eh, la verdad que nos encantaría. Nos encantaría que, eh, que suceda esto. Que alguien venga y nos diga quiero, quiero, quiero presentar algo en la taberna. Quiero trabajar en la taberna. Así como Lordi, por ejemplo. Eh, ya lo contamos muchas veces, pero él... Se me acercó a mí, un día me lo encontré en la calle y me dijo, quiero dirigir en la taberna. En realidad me dijo, quiero dirigirte a vos en la taberna. Él quería que yo sea jugador. Eh, y le conté al grupo. El grupo dijo ¿Quién es? quién es, porque no lo conocíamos. Así que hicimos una juntada, lori se presentó, nos dirigió una, unas pocas sesiones a nosotros. A modo de audición y, y para conocernos. Y después salió todo andando, ahora es un miembro más del equipo, así que si alguien tiene eh, algún proyecto así y con ganas de llevarlo a cabo, que se nos acerque. Este es el momento además porque el año que viene todavía está lleno de cosas, de, de, de, de, de potencial, no sabemos qué va a haber, no está todo, todo definido. Así que si alguien lo quiere hacer, genial. Las puertas de la taberna están abiertas para, para estas cosas seguro. Fénix. Existe un libro llamado Personas y dados, que sirve para crear juegos de rol desde que se consigue la idea hasta que se entrega al cliente. Ah, leí por ahí algo de un libro así. Bueno, gracias. Lo voy a, lo voy a checar a ver qué tal es. Porque suma. Todo, todo esto suma. Gracias. Bueno. Well. Al jugar presencial. Si quien es DM debe moverse a otra casa. ¿Qué es lo indispensable para llevar? Eh... Siempre, siempre, esto, esto me pasó siempre. A mí. Yo nunca pude poner mi casa como eh, lugar de juego, así que en mi mochila llevaba eh, los manuales que tenía, porque siempre los íbamos a usar, mis dados, eh, un cuaderno para anotar, un cuaderno con mis notas, lápiz, lapicera, eh, el fibrón, el tablero, la pantalla, eh, y en mis dados yo tenía una, un, un, una parte adicional que tenía cositas. Esas cositas podían ser tipo... Eh, esos circulitos de vidrio de colores Tengo unos ladrillitos rojos chiquititos Que sirven para marcar cosas en el tablero Y las miniaturas Todo eso es lo que llevaba yo eh, Ah, no, perdón Y eh, una tablet Que es la que usaba yo para hacer cosas Con la tablet eh, Me fijaba reglas, las cosas por el estilo y Después con mi celular poníamos música eh, era, era todo un viaje Ir y volver Sí Eh, ¿Dónde estamos? Acá está ¿Conoces he He-Man o has visto algo de, es, de esta Y de ser así, viste la nueva serie que sacó Netflix? ¿Qué te pareció? Conozco He-Man eh, No vi la nueva serie, pero Quiero verla ¿Y qué me pareció? Vi la primera temporada de Shira, Me gustó eh, De he no vi nada nuevo Pero Yo también, digamos, crecí De alguna manera con esos dibujitos, esos dibujitos Todavía estaban presentes cuando yo era chiquitito Así que... Eh, le tengo un cariño, de alguna manera, a he -Man y los Maestros del Universo. Eh, ahora de grande me di cuenta lo extraño que era todo eso y lo súper raro. Y después con, hay un documental que nos recomendó Luciana de, de Netflix. Que habla sobre los juguetes de he y cómo se dio todo. Eh, que me pareció todavía más gracioso que los dibujitos, así que se los recomiendo. No me acuerdo cómo se llama. Eh, pero ahora quiero ver la serie. Pache, solo por curiosidad. Al momento de dar... Al momento de dar ítems mágicos a tus poderes. ¿Preferís potenciar lo que ya tienen o cubrir defectos con ellos? A mí me gusta darle objetos que, eh, que den posibilidades de hacer cosas diferentes. Está buenísimo igual eh, dar objetos que, los, que les mejore las cosas. Por ejemplo, si a alguien eh, tenés un guerrero y le quedará una espada más uno, va a ser mejor guerrero. Y está bueno porque le, le, le, le das eh, algo para que él siga mejorando. Eh, y si le das algo que cura los defectos, no sé qué tan copado es. A mí me, me gusta mucho más cuando los personajes son muy buenos en algo, eh, porque en eso se van a destacar, pero no, eso, esa, esa actividad no es constante, no es algo que pasa todo el tiempo. Así que después van a tener que mostrar sus, sus debilidades en el resto de, la, de las actividades. A mí me gusta esa parte, pero realmente me gusta más dar objetos raros que hacen cosas y que los jugadores pueden investigar y... y Descubrir para qué sirven uh, Alex ¿Se puede hacer un personaje ciego en DD? Sí, de hecho está el estilo de pelea Luchas ciegas eh, Que te permite, digamos, eh, maniobrar en el combate Para eso um, Fuera de eso, las reglas de ceguera Si no me equivoco están en el hechizo Ceguera, sordera eh, Y ahí te, tiene las penalizaciones que, que están mi recomendación es que si, si haces algo así, que lo hables con el DM, y lo plantees bien cuál es tu plan y cómo hacerlo Y... Espero que se haga todo genial usarda Pregunta sobre personajes En la última sesión... Terminó en una situación peligrosa para mi personaje ¿Hay ¿Algún consejo para superar su muy posible muerte? <coughs> eh, muy posible muerte Buena pregunta. Eh, termina una situación peligrosa para tu personaje. Y eh, es posible que la pase mal. Okay. Es difícil responder sin el contexto, pero mi recomendación es que. Eh, Vayas sin expectativas a la mesa. Vayas. Vos sabés cómo tu personaje va a reaccionar a lo que sea que le pongan enfrente. Vos sabés cómo. Va a resolver lo que tiene no, no te pongas a la defensiva, para nada Si sí, sí, sí. pasa lo peor Pasa lo peor, suena que tu personaje llegó a un momento entre la espada y la pared Y bueno, a veces A veces no puede escalar la pared y alcanza la espada, así que bueno Mi recomendación es que vayas tranquilo y espero que la pases bien Y espero, digamos, que Si superas eso, tu personaje aprenda algo De, de, de no, vol no volver a meterse ahí y si no, espero que hayas disfrutado mucho el personaje y que se haga otro, que te hagas otro y sigas jugando. Eh, pero es difícil, pero es difícil. por más uno. He leído los manuales más viejos de DD y he visto que el enfoque en la vida de los aventureros ha cambiado. ¿Sientes que las ediciones más modernas están hechas para que los aventureros vivan mucho más? <risa> eh, hay. Eh, esta, eh, algo así escuché, porque cuando vos tenés que hacer traspasar. Monstruos, desde 3.5 a quinta edición Lo primero que tenés que hacer es agregarle más vida El tema es que Cuando vos modificás algo tan es, Tan importante para el juego Como puntos de golpe Estás cambiando muchas cosas, eso quiere decir que cambió Todo el sistema de combate, porque las cosas Hacen más daño eh, Lo que sí, el primer cambio que noté Cuando llegué a la ID, es que los hechizos Hacían potencialmente más daño No es que hacían más daño, los hechizos Ahora tiraban dados más grandes, todos eh, Entonces eh, eso genera un cambio en los puntos de golpe No para que vivan más, sino para que digamos, los hechizos estén balanceados Y esto también se aplica al combate eh, Con armas y cosas por el estilo Entonces eh, No sé si el enfoque es que vivan más Pero sí cambió mucho el sistema de combate Desde una cosa a la otra eh, Lo cierto es que si vos haces un, un sistema de combate tan complejo como es el de DD, Vos vas a tratar de que, de que los jugadores lo usen lo más que puedan. Eh, de esa manera, dándole más vida, también les le presentás la oportunidad de intercambiar golpes, de intercambiar hechizos, curarse, etc. Eh, Así que no sé realmente cuál es el objetivo. No sé si es para que vivan más, pero sí cambió el sistema de combate eh, de manera íntegra. Sobre todo desde las primeras ediciones. Desde de, de, de, que yo, Advanced Dungeons and Dragons, que es tipo segunda edición, a lo que es quinta edición, son abismos de diferencia. digamos. Bueno. ¿Alguna vez leíste un peso relativamente constante a la ventimenta del grupo? En el sentido de que sea acorde a la temperatura funcional o su mantenimiento. ¿Cómo es el atuendo del aventurero de un mago barbudo? Eh, sí Sí y no Hay muchos juegos, por ejemplo eh, En algún momento dirigí La leyenda de los cinco anillos Y es un juego que eh, Requiere mucha estructura social Mucha etiqueta y cosas por el estilo en, en varias situaciones en, ese, en la situación en la que estaban Era una corte, era en un castillo súper importante, así que digamos La etiqueta personal de cada uno era algo Que iba a importar En en, en cómo se iba a desarrollar las relaciones con los NPCs O cómo podía llevar a cabo las misiones que tenía pensada Entonces, ahí es importante Ahora, también cambia mucho cuando eh, Claro que la vestimenta la decían los personajes eso eh, Los jugadores, yo no me meto para nada eh, Pero si alguien, se si hace mucho frío y, y yo sé, digamos, que andan con una camisa Les voy a decir que le empieza a dar frío eh, o, si tienen, o, o al revés, si hace mucho calor Lo mismo eh, y en cuanto a la parte funcional Me acuerdo que eh, Uno de mi grupo en algún momento eh, Quería tener una capa que tenía muchos bolsillos porque, no, porque quería bolsillos Adentro de la capa, no afuera De, de su ropa, no quería eh, Bolsillos en los pantalones Pero quería dentro de la capa porque estaba más escondido Entonces era muy funcional la ropa Para ese personaje Así que depende y depende, también es mucho eh, A quién van a conocer dentro del juego Por ejemplo en Day Day vos te vas a presentar entre un rey eh, o alguien de una corte así Grande, importante que, que, que es una persona que respeta mucho la etiqueta No le va a importar que vos seas un guerrero Súper victorioso Pero si venís manchado en sangre y, y barro por ahí es feo Y la, la, la primera impresión que va a tener de vos Va a ser rara eh, Entonces Ahí sí le dio importancia Ahí eh, Situaciones así son, son útiles Y por ejemplo A veces pasa que los jugadores se disfrazan de algo para atravesar una, una parte y ahí la vestimenta es sumamente importante, ahí extremadamente importante, el primer capítulo de, de Anurem los jugadores se disfrazaron y, y en esa situación no había nada más importante que cómo estaban vestidos El atuendo de un mago arduo en verano es eh, una remera sin mangas, patrón corto y al lado del aire acondicionado Uh, nota. Jugué con un máster que hacía las campañas bien difíciles. Y cuando un per el personaje de un jugador lo mataban, tenía que abandonar la partida. Incluso si ya iba 3 o 4 meses jugando. ¿Qué te parece esta clase de roleo? Eh, hay un libro que se llama. Juega eh, Sucio, que es de John Wick, un, un creador de, de juegos de rol genial. Que tenía. Cuenta ahí cómo él dirigía rol en, en su universidad. Y. Mm, Hacía algo de este estilo. Eh, contaba que su partida de la, de la llamada era tan mortal. Que los jugadores más experimentados llevaban una iban a la mesa con un papelito. Con un, con un pin puesto. Con un número. Que era la cantidad de sesiones que su personaje había sobrevivido. Y el chico que más había sobrevivido creo que era como 17. Eh, he visto eh, partida, eh, gente que hace cosas así. Eh, bien... Bien intensas, bien llevadas adelante eh, Muy restrictivas en algunos aspectos Y a mí me parece que es una gran idea Es una gran idea Si eh, Si se puede llevar bien ¿no? Porque eh, eh, Jugar es algo muy lindo Y si estás jugando 7 meses con la misma persona Y le estás pasando bien y de repente se muere el personaje Y le decís que no puedes jugar más Yo siento que tiene que haber una confianza mucho más grande En el grupo Y una de eh, una disposición a jugar mucho mayor Porque Cuando vos te sentás a jugar Y O sea, cuando vos vas a preparar una campaña Y estás en la sesión cero Le decís, chicos, yo creo que esto dure, no sé, por lo menos un año y medio O que dure un montón Y a los dos meses se cae Y se siente feo Porque vos sabés que van a seguir jugando sin vos Yo no lo haría yo no lo haría, siento que no, me, me daría mucha pena, digamos, eh, no jugar con, con la gente que tengo. Pero, digamos, si, si, si tengo una gran cantidad de jugadores que todos, digamos, quieren participar, puede ser una buena idea tener un sistema así. Eh, por otro lado, suena como una experiencia bien hardcore, bien intensa. <risa> Espero que la pasen bien. Por otra más una. ¿cómo interpretarías mejor, de mejor manera, las tareas de Perspicacia? Eh... A mí me gusta describir, cuando hacen tiradas de perspicacia, una de las cosas que, que me gusta hacer es recordarles a los jugadores las interacciones que tuvieron con el otro, con otra persona Principalmente con el NPC eh, Sobre todo si sacan mucho, por ejemplo Más allá de describir algún tipo de rasgo o algún tipo de mueca, o de tono, o lo que sea es recordarles La persona ya te mintió una vez Ya los traicionó y después hizo esto, esto y esto, como que les doy datos para que saquen sus propias conclusiones. Y mientras mejor saquen, más datos les doy. Y tal vez describa un poco más. Eh, eh, el, el, el tema, digamos, expresivo. También pasa que a veces no conoce a esta persona. Tiran, tiran insight. Y es difícil leer una persona que vos no conoces. Porque no sabes nada de esta persona. Puede estar diciendo la verdad, puede estar diciendo la mentira, digamos. Ahí, en ese primer momento. Eh, Tal vez guiarse por una mueca, por algo, por algo que haga, eh, puede no ser la mejor idea. Pero yo hago eso y, y creo que es una buena idea. Eh, pero sí, eh, justo las tiradas perpicacias son medio especiales a la hora de explicar o de rolearlas. Bien. Buzarda Quiero hacer una aventura tipo Constantine ¿Qué sistema me conviene más para... ¿Qué me conviene más? ¿Hitos, Ratas en las Paredes o Fate? Mir para mí Ratas en las Paredes va mucho mejor Por el tema de, de la cordura Y de, de, de perderlo todo eh, Y... Suena súper divertido algo de Constantine Yo solo vi la peli de Keanu Reeves la, la, la, No sé cuántos años tiene Y vi alguna de dibujito Pero sé que está en los cómics, no leí nada Pero buenísima la idea de jugar a Constantine Y ser uno de esos... No sé cómo se llaman Eh. Fue una buena idea Yo usaría ratas en las paredes Rápido, sencillo Y tiene, tiene todo el material que necesitas por más uno ¿Qué otros masters consumís en YouTube? Dungeon Coach, DML, etc. ¿Y cuál recomendás? Eh, wow No lo sé eh, Conozco eh, A ver, para Porque tengo algunos A hidratarse. Eh, primero, en cuanto. A, hay una diferencia entre seguir y estar suscripto, porque cuesta mucho seguir. seguir gente. Pero por, está. hay. hay un equipo que se llama XP to Level 3. Que el DM de ellos se llama Jacob. Que tiene siempre el pelo pintado de algún color. Es, es muy copado. El, y tiene buenas ideas, me parece un buen una de esas buenas personas dedicadas a DD de, de Quinta Edición. Bueno, creo que en general hace muchos videos de, de Quinta Edición. Y seguro jugó las versiones anteriores. Hay uno que se llama Sets Korskowski. Es Korskowski, sí. Que él, él hace análisis de muchos juegos. Y está interesante el punto que tiene porque además él es escritor de libros. Así que eh, está muy, se expresa mucho mejor que muchos de los de MKI, Incluyéndome eh, ¿Qué más tengo acá? Eh, Deme leer, veo cada tanto algo de él. Eh, generalmente sigo los videos cuando hay algún tipo de, de controversia. Eh, ahí uno llamaba, ¿cómo se llama? Take20 o algo por el estilo. También en inglés. Y eh, una vez contó un problema que tuvo con los de Roll 20, que ya ni me acuerdo qué era. Eh, pero ahí lo sigo. Esos son. Ah, tu, tu, tu, tu. Bien. Digamos. Usar, ¿a dónde tiene currículum para la terna eh, Si nos quieren contactar por Discord, a mí, a Lugo a Bachi, a cualquiera de nosotros, lo pueden hacer sin problemas. Eh, mi recomendación es que Lordi vino con un proyecto ya pensado, así que si nos pueden traer así algo, genial. Es mucho más fácil para nosotros de, eh, Arrancar ese de esa manera, si nos dicen, quiero ayudarlo, genial, algo vamos a encontrar, pero si quieren, digamos, tener algo así como, un, como el stream de Lord y las aventuras que ustedes están llevando, eh, está bueno, digamos, que vengan con ese material. Cordura más uno. Hay paga para los que hagan el taller de crafting. <risa> el taller de crafting. Eh, el taller de crafting, no, no, no hay ninguna paga. Me encantaría poderlo, pero no, no, no hay ninguna. Um... Eh... No, no va a pagar. ¿Piensan hacer en algún momento alguna partida en persona? Sí, lo pensamos muchas veces. Hay cada vez más cerca una idea eh, mejor construida. Eh... Está en la mente de todo el equipo, seguro Pero... Falta ¿Qué responsabilidades del DM delegas o delegarías a tus jugadores? Esto es más fácil en presencial, creo. Sí, es mucho más fácil en presencial eh, eh, ¿Cuáles se pueden delegar? La iniciativa me acuerdo que cuando jugamos presencial eh, Alguien de, de, de la mesa, creo que era Bachi, llevaba la iniciativa eh, ¿Qué más era? Dibujar el terreno, cuando jugamos presencial Luciana dibujaba el, el tablero Yo hacía un desastre y le decía que más o menos qué había Y ella después borraba el tablero y lo dibujaba eh, Pero hay otras cosas que se puede que, que puedes pedir ayuda del equipo que es a, a, a los jugadores, ¿no? Eh, ¿Cómo era? Eh, perdón, me vi un bostezo. El ataque de los monstruos. Vos podés decirle eh, que tiren por el monstruo o que el monstruo, que ellos elijan a quién atacan. Eso se puede hacer. Otra que me gusta mucho es cuando vos les das a los jugadores la oportunidad de decir, por ejemplo, llega una taberna y le decís a los jugadores, bueno, agarrás a alguien y le decís. ¿Cómo se llama la taberna? ¿De qué color es la taberna? ¿Cómo está construida? Y, y ellos tienen ahí un momento en el cual pueden tomar control de la narrativa y hacer algo eh, Solo con ese cosito, eso está muy bueno eh, Y te, te, te ahorra vos una parte de improvisación o de preparación que, que no, que podías no hacerla eh, Y si jugás presencial, la parte de la comida si alguien va a cocinar, no va a ser la persona que dirige la partida, a menos que haya mucho, mucho tiempo. Eh, porque, bueno, estás, estás ocupado. Estás ocupado dirigiendo. Eh, Súper importante. Vaquero. ¿Has leído aventuras de secciones anteriores o creadas por otras compañías de Ser así? ¿Cuáles? ¿Hay una aventura que te gustaría que adapten a quinta edición? Eh, he leído aventuras de la llamada de Tulu, principalmente. Y alguna que otra de Pathfinder, que era sobre piratas Esa me gustó, porque tenía buen material para, para la, la náutica O para las peleas con piratas, ¿no? Eh, pero no recuerdo si hay alguna que diga Uh, oh, estaría bueno que esto esté en, en quinta edición eh, Sospecho que van a ser Spelljammer para quinta edición Eso, Ahí está esa, sospecho que van a ser material de Spelljammer porque sacaron hace poco el Arcanos Desenterrados que tenía razas alienígenas, que tenía eh, el. ¿Cómo se llama el robotito? El Autómaton. Eh, y eh, vino que era una meba, había otro que era medio un insecto. Eh, no me acuerdo. Bueno, para mí eso va a traer Speyjammer a Quinta Edición. Y, y, y dije, uy, cool. Así que yo creo que va por ahí. Eh, va a ser algo genial así que, que pueda haber cosas en el espacio para de, eh, el autónomo. Sí, el autónomo. Eh, ¿Qué más? No me acuerdo que otra Creo, Ah, está el, el, el grif que vendría a ser el hipótido. Ese yo lo estaba esperando. Ah, y otra que me gustaría es Dark eh, Sun Dark Sun es, Dark Sun es un, uno de los settings de D&D más hostiles que hay Más, más restrictivos que hay Y, y no, tiende a ser, no tiende a ser muy amigable con la gente que empieza hace poquito Y tal vez esa sea la razón por la cual no lo adapten Pero qué sé yo, no, nunca, nunca se sabe eh, Es fantasía mucho más oscura que el, el, el D&D común Hay mucha menos magia, hay mucha menos raza Hay mucho menos todo Dark Zone es, es, es complicado, y hostil Fran. Ustedes vieron lo que es Manos Ardientes de Advance Dungeons and Dragons Es una basurita A ver Vamos a leerlo Vamos a leer lo que hace A ver un D3 estoy leyendo acá. No leí nada del hechizo, pero aparece un D3. Ya son malas noticias. Eh... Mirá lo que decía acá. Eh... Las manos ardientes mandan una flama. Eh, que se expande. Hasta 5 pies. De. De ancho. Y hasta con un ángulo de 120 grados, esto, esto no existe en quinta edición, estáis es un cono, eh, enfrente del mago, cualquier criatura dentro de la llama sube, sufre un de 3 de puntos de daño más 2 puntos de daño por cada nivel de experiencia de lanzamiento de hechizos hasta un máximo de un de 3 más 20 puntos de daño de fuego. Aquellos que superen la tirada de salvación van a recibir la mitad del daño. Los materiales flamables se van a encender y se pueden apagar eh, en el, la próxima ronda. Eh, bueno, ahí tienen. El tema que... ¿Por qué dice grado de esas cosas? En este momento, eh, Dayde Day todavía estaba muy cerca del juego de eh, miniaturas, de eh, los wargames. Eh, porque de ahí nació el juego. Eh... Los orígenes de, de Idea era que, bueno, surgió como un wargame y trascendió a un Roll Game. Así que tenías estas cosas de 120 grados. Imposible, medir algo así. Bueno no imposible, súper incómodo. Pero bueno, sí, era raro el chis. Nota 122. ¿Cuál es tu película de ciencia ficción favorita? No Estoy seguro. Eh, no estoy seguro cuáles son las películas de ciencia ficción Porque encima últimamente Algo que estábamos notando Es que los, los géneros se mezclan tanto eh, Así que no sé cuál es cuál Te parece una en comedia que eh, Da a saber qué es A ver, déjame ver acá uh -huh. Ah, acá está. Bueno. <risa> bueno, no sé si es mi favorita, pero estoy seguro que está entre mis pelis favoritas. Seguro, es la cosa de John Carpenter, pero bueno, tengo una debilidad por ese director, me parece fantástico. Eh... Yo creo que iría por sí, sí, sí, sí, sí. Claro, pues después está, después está, ellos viven. 2 in the Shell también es excelente. 12 monos. Eh, ah, es una lista larga de ciencia ficción. <ríe> o oh, Jurassic Park es de ciencia ficción. <ríe> Gracias. <ríe> eh, digamos, ¿dónde estaba? Acá está. Eh, acá. Verdura más uno. ¿En qué edición crees que empezaron a pulular los Power Gamers? Yo creo que... Eh, esto es algo histórico de D&D eh, Al surgir de un Wargame De es un juego tan tan tan especial para el min-maxim Yo creo que siempre siempre hubo eh, Power Gamers Ahora, la diferencia es que Conforme fue avanzando La historia de D&D se fue haciendo más masivo Entonces eh, hay, Ahora tal vez se entiende como que hay más Power gamer, Pero lo cierto es que tal vez el promedio en comparación a los otros sea el mismo o sea, o el cambio sea mucho menor. Eh, tal vez sea por eso. Eh, aunque también, digamos, muchos migraron a otros juegos, como puede ser Pathfinder. Eh, y ahora salió Pathfinder en una edición que es todavía mucho más detallado el juego. Eh, no sé si saben, pero los manuales Pathfinder son tipo así de gruesos. Porque en el mismo libro te viene Manual de DM del jugador y Monstruos. Así de grueso, un libro así de grande, así de grueso. Trae todo. Eh, y eh, mantiene esto de que, por lo menos lo que es de segunda edición, que puede ser mucho más detallado en el personaje. Eh, pero para mí sí, para mí siempre hubo. Siempre hubo. Eh, lo que sí ahora el número es mayor, pero porque el juego es más masivo. Vaquero, ¿cómo sería para ti la partida de rol perfecta? Tanto como punto de vista de master, como punto de vista de player. Eh, wow Bien, voy a empezar haciendo un setting La partida de error perfecta es en invierno No me queda ninguna duda Hasta ahí se Es durante invierno <risa> eh, Creo que También requiere digamos, que todos lleguemos a la mesa con ganas de jugar Después de haber tenido una semana recopada Y venimos a compartir nuestra, nuestras cosas copadas con el resto del mundo la sesión es extremadamente intensa, tanto en revelación de plot, como en relaciones con los NPCs, como incluso relaciones entre los personajes Y el inicio de la partida es... Desde que, empezase, desde que empieza la sesión, hasta que termina, pasaron tantas cosas Que nadie podría haberse esperado esa línea temporal en ningún momento ni el DM, ni los jugadores, porque fue fluctuando tanto con todo lo que pasó, que... Eh, que... es eso, no, no, no se puede... No, no podés ni siquiera, digamos, suponer lo que va a pasar. Y... Que todos, todos en la mesa le, le pongan ganas y se tiren a disfrutar y... Sin miedo, eh, sí si, si sus personajes la pasan mal, la pasan mal Pero nunca, los jugadores nunca le bajan A la actitud de ponerle ganas Y y cuando termina todo Dicen chicos esto fue una sesión relinda linda se, se contagian entre ellos que estuvo, estuvo buenísima Tal vez mencionan alguna situación Que les haya gustado Y 10 años después se siguen acordando De esa sesión, tal vez no de la aventura Pero sí de esa sesión Yo creo que eso sería eh, Lo mejor que podría pedir como un DM y creo que también es lo mismo para los jugadores Fénix. Eh, si en el setting ya tiene definido un mapa grande, ¿cómo se hace para usar a la perfección el mismo? Ok, si ya tenés el mapa lo, mi, Yo sigo insistiendo en que lo más importante es tener una base Que el juego sea... Eh, esté construido en algún lado que, que, que vos sepas, digamos, que funciona lo importante del juego Entonces... Eh, si vas a agregarle un setting a esa base, elegí un rincón del mundo eh, Y contá una historia ahí eh, Después ves el resto Una vez que sabes que el juego anda Vas expandiendo desde ese, desde ese lugar hacia el resto del mundo eh, esto, esto te sirve para saber, digamos... ¿Cuál es la ciudad principal? ¿Qué es lo que se sabe del resto del lugar? El, el punto más lejos, más, más inhóspito del mundo, que tal vez vos como creador del juego lo sabes. Sabes que hay, sabes todo, pero como el común de la gente no, no se mete ahí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo reconocen hablar de este lugar y cosas por el estilo? Por eso para mí es... Si ya tenés la base, elegí un punto y empezaba a contar una historia desde ahí, probando el juego hasta que... Y expandiéndote. Y la última pregunta de la noche. Adix. Con eso de delegar. No sé si es una responsabilidad como tal. Pero yo estoy acostumbrado a hacer. Yo, como máster, el convocar a los jugadores para iniciar para la sesión. ¿Pero crees que es buena idea delegar la responsabilidad de los jugadores? Esta es una buena pregunta. Eh, claro, cuando jugamos, siempre, siempre cayó en mí la responsabilidad de. Eh, nos juntamos y la sesión empieza ahora y termina ahora. Eso siempre fue para mí la responsabilidad del DM. Pero está buenísimo cuando alguien más se encarga de organizar la, la, la juntada. Eh, me ha pasado en otras mesas donde decía, bueno, che, por favor organizá vos la juntada, eh, hacéle acordar a todos de qué sé yo, y no sucedía. Y cada vez se acercaba más la fecha de jugar y no sucedía, así que siempre tenía que saltar yo hacia adelante y a, a organizar la juntada a último momento con todas las otras cosas que yo tenía que hacer. Eh, pero bueno... Sería genial si eso también pueden sacárselo de encima a los DMs porque en el tiempo libre el DM probablemente esté preparando las sesiones o haciendo algo así para jugar. Eh, sí, sí, sí, sí. Eh, yo creo que sería una, una gran idea. De hecho, si lo pueden hacer, se, los DMs se lo van a, lo van a agradecer. Eh, incluso no tiene que ser como ir muy lejos de, de organizar la juntada. Llegar a tiempo y tener todo listo para jugar, la B. Bueno, un montón de preguntas hoy. Eh, esa fue la última noche, pero quiero recordarles una de las cosas que hablamos al principio. Estamos haciendo la donación a Propatas Rosario. Una organización muy copada que se encarga de proteger animalitos. Les voy a pasar el Instagram. Si quieren pueden hacer una donación a ellos o donarnos a nosotros y nosotros se lo vamos a dar todos juntos. Mañana no hay anuren. para cualquier persona que nos acompañe. Lo vamos a jugar el jueves a las 9 de la noche. Eh... Estuvimos en el carnaval rolero con Lordi. Creo que ya está el video en algún lado en el YouTube de ellos. En el nuestro va a estar pronto. Y van a poder ver la charla que hicimos sobre herramientas para rolear. Esperamos que les guste. Si tienen algo para decirnos, avísennos. Hicimos el primer eh, stream de Creando un Juego de rol en Vivo. Salió genial. Eh, hoy charlamos mucho de ese tema. Y creo que ahí va a haber más. Este es el primer DM responde de el... Del mes de diciembre, ¿eh? Y... Buah, llegamos re lejos. La verdad, estoy muy contento y quiero agradecerles a todos ustedes. Porque lo cierto es que... Eh, el crecimiento de la taberna es... Es algo que logramos con ustedes también. Eh, con la gente que está por Discord. La gente que viene por acá. La de Instagram, la de YouTube, lo que sea. Todas las personas nos ayudan a llegar hasta acá. Y es un placer realmente... Sentarnos a hacer cosas en la taberna. Recuerden que tenemos... El tablero responde. La semana que viene, el martes 7, al parecer. Sí, martes 7 a las 9 de la noche. Vamos a estar los 5 y nos van a poder hacer preguntas a todos sobre la actividad de cada uno. Eh, ¿Qué más? Eh, y en enero, súper importante, vamos a estar de vacaciones. No vamos a hacer stream, no vamos a grabar videos, vamos a estar relajándonos Porque este año fue eh, re largo y queremos disfrutar de ver digamos todo lo que se a en todo este tiempo Así que bueno, voy a aprovechar, voy a acordar unos minutitos antes eh, Para que no me preguntas, lo voy a dejar con el outro Y eh, vamos a ver a le podemos hacer raid, así ustedes siguen viendo gente jugando rol.